11 y media de la mañana, hermosa la mañana en la ciudad de La Plata, y aquí cuando sale el solcito, cuando parece que tenemos un pie afuera de lo que fue el, el encierro el aislamiento, toda la, la cuestión de no estar más de dos personas dentro de un mismo espacio... De a poquito nos vamos acomodando y podemos traer a algún que otro invitado o invitada. En este caso nos lo trae, yo traigo a alguien y ese alguien trae a otra persona y esto es una cadena, eh, porque primero lo vamos a presentar a Pablo Antonini, a quien usualmente escuchan ahora los sábados en Radio Estación Sur, pero cada tanto acá en la mañana también. ¿Cómo le va? Sí, estaba viendo esto de reencontrarme con el estudio, con, con el retorno a los auriculares, con esas, con esas cosas. Es eso, es desacostumbrarse a, a salir del enclaustramiento. Y bueno, más allá de que hablamos seguido, estar acá adentro está, está bueno, me gusta. Bueno, me alegro que te guste, eh, porque quiere decir que a nuestra invitada también le, le puede llegar a gustar. Ya vi que se acomodó los auriculares, todo se está sintiendo se está sintiendo cómoda La vamos a presentar eh, como se debe, porque hoy eh, Radio Estación Sur recibió visita, pero también Farco, el foro Argentino de Radios Comunitarias, recibe visita. Ella es Leticia Gómez, es, eh, forma parte del directorio del Instituto Nacional de asociativismo y economía social. Elina E, bienvenida, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias, un placer, un orgullo visitarlos, hermoso el espacio, recorrimos el centro cultural, nos contaron toda la historia y demás, así que bueno, un gusto, un placer. Bueno, y acá hay que contar por qué, ¿no? ¿A qué, a qué se debe la visita? Porque hay algunas eh, cuestiones que lo hablamos generalmente aquí eh, al aire en la mañana informativa y en toda la programación de Radio Estación Sur, que nos incumbe, que nos compete, y nos queremos meter un poquito más ahí, porque me voy me yo veré el título y ustedes profundizan. Me tiraron la cooperativización de los medios comunitarios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ahí hay un eje, sí, el Linaes, vamos a contarle a quien por ahí no sepa, es el, el ente que eh, rige las cooperativas las mutuales en la Argentina y, y mucho más que eso últimamente de, ya desde Mario Cafiero digo, hay una impronta en los últimos tiempos de pensarlo desde una integralidad que tiene que ver con un universo que por ahí no está formalizado en uh -huh. cooperativas en mutuales o en asociaciones civiles eh, pero en la práctica realiza un trabajo que es asociativo que es autogestivo y que no era tan fácil nunca fue tan fácil formalizarlo bueno eh, con, con la dirección del INAES, desde FARC, desde otras redes de medios populares, estamos trabajando en eso, gracias a que también hubo, imagino que porque se viene con un conocimiento del terreno y de estas dificultades, una modernización en las leyes, ¿no, Leticia, uh -huh. también, para poder hacerlo? Eh, sí, eh, esta nueva gestión, nosotros estamos en, en la gestión desde el mes de febrero, un poco tomando lo que cuenta Pablo, de acuerdo digamos, a, la, a la realidad que fuimos viviendo muchos y muchas de los que venimos del otro lado del mostrador y lo primero que sentíamos digamos, es que necesitábamos rediscutir cómo aportar un proceso sumamente necesario que es la formalización, la registración y modificar también un criterio que no tiene que ver solamente que desde el instituto, se regule a las entidades, sino que se las fomente. Si nosotros eh, queríamos eh, reconvertir ese criterio, lo primero que teníamos que hacer era eh, ver cómo lo solucionamos, teniendo en cuenta eh, que bueno, nuestras leyes, digamos, por ahí son, son, es una muy buena ley, la que rige al cooperativismo, pero eh, sí no está dando, digamos, respuestas. Eh, a un nuevo mundo del trabajo, de la empleabilidad, de, de, la, de, de la organización eh, sectorial. Y en función de eso fuimos discutiendo una resolución que para nosotros es un ordenador, pero es una apuesta política, es parte de la estrategia de gestión, de pensar, como también lo decía eh, recién Pablo, eh, retomar o continuar un legado digamos, que, que ya venía desde la época de Mario que es eh, pensar el, al asociativismo de conjunto a partir de una mirada productiva, productivista. Nosotros pensamos, digamos, que este sector, eh, más la incorporación, digamos, de la economía popular, como con, con mayor reconocimiento, reconocimiento en términos de lo político, es un sujeto que creemos que, que está históricamente, digamos, pero que recién ahora, digamos, está empezando a organizar a, y sobre todo a. a a valorar, ¿no? Eh, en función de eso, eh, hemos, hemos eh, generado, digamos, a través de la dirección de Milagros Moya y todo su equipo de compañeras y compañeros, eh, la resolución 1000, que es la Renovar, que, bueno, que justamente lo que hace es eh, facilitar los procesos de conformación de cooperativas de trabajo. Lo aclaro porque, bueno, es eso tiene un objeto, digamos, que tiene que ver con la lógica de la promoción de las cooperativas, eh, entendiendo también que no es que la la, la la constitución de una matrícula va a resolver el problema uh -huh. eh, de la posibilidad de trabajo, pero sí entendemos que nos otorga eh, las posibilidades de discutir con el Estado o con el privado, en mejores condiciones que si no tenemos la herramienta, digamos, legal bueno, pues para poder si hacerlo. A existir, digamos, Exactamente. Exactamente. Para existir jurídicamente para que sea posible todo lo demás. Y bueno, y después de haber pasado, digamos, eh, como todos, digamos, también la, la, la situación de que muchas veces, eh, por distintas cosas, eh, se nos traba, hay cuellos, hay embudos, hay, hay cuestiones que tienen que ver con... con con que el Estado muchas veces es una pata de elefante, digamos, que contradice sus propios lineamientos, eh, para decirlo de alguna manera. Bueno, hemos pensado, digamos, que la forma de facilitar es encuadrar, en, o sea, tener como distintos encuadramientos u objetos sociales, para poner un nombre mejor, que es el nombre, digamos, que, que te aglutina, en, en relación a la especificidad de esa, de esa cooperativa, en el caso de las mutuales, por ejemplo, es el núcleo glutinante, pero en las cooperativas es el objeto social, eso eh, está estatutariamente por rama pensada, eh, escrita, definida, entonces es como que las organizaciones tienen que estar pensando cómo escribir su estatuto, pensando que no todos sí. sabemos hacerlo, no todos tenemos equipos técnicos que acompañen esos procesos de organización de trabajo, entonces, hay como un objeto pro forma, presentado, se hace a través de la carga TAD, que independientemente que sabemos y reconocemos que a lo largo y ancho de nuestra patria todavía eh, muchas eh, poblaciones y demás, eh, la incorporación a lo ¿Qué? digital todavía nos cuesta, pero mucho más nos cuesta llegar a Buenos Aires a, <ríe> a presentar los papeles. Entonces, sí entendemos, digamos, que... Eh, que tenemos que hacer y utilizar la herramienta que la tecnología también ha venido a aportar y, y hemos discutido mucho con los compañeros de, de, de, de, de nuestro gobierno para que se pueda hacer mediante carga TAD y hoy ya la MIL está a disposición de todos los grupos precooperativos eh, para justamente avanzar en, esa, en ese camino, en ese uh -huh. transitar. Claro, vamos a contarle a la gente, antes había que ir a Buenos Aires, hacer un curso presencial de capacitación, una serie de pasos que, que nunca fueron muy, fa, muy fáciles, y esto que decís vos, ¿no? que atraviesa este y tantos otros temas, el problema para la, las organizaciones y la gente que se organiza en los barrios de la dependencia del profesional, de, de bueno la, la enorme diferencia que hace tener o no acceso a un contador, a un abogado, claro, a alguien asesoría, que te ordene la... a la asesoría. Y el rol que también tiene que jugar ahí el Estado de facilitar esa asesoría y ese acompañamiento. Un montón de proyectos y de esfuerzos se quedan a mitad de camino porque falta quien ordene los papeles, quien sepa, quien eh, tenga la posibilidad de, de, de manejar esa parte. Sí, y una alfabetización también de todos los términos, claro. digo de todo esto que estamos hablando nosotros eh, Otra de las cosas que incluye la renovar es eh, antes el proceso formativo tenía hasta un carácter, digamos, punitivo. Si vos no lo hacías, no podías tener la, la matrícula. Eh, la verdad es que la asociación del trabajo, una, una cualquier sociedad en término económico que quiere empezar a funcionar no se le exige nada. Solamente la inscripción, digamos, ya sea una asociación o ya sea una S.A., eh, a la, al único sector del trabajo que se le exigía es a las cooperativas y, y, y en eso nosotros entendemos que hay que cambiar de matriz el concepto, uh -huh. que lo que tenemos que hacer es un trayecto formativo. Esto te voy a decir, que, que, que, que, que podemos pensar más en, en, en la continuidad de ese proceso de trabajo, de asesoramiento, de incluso de, de aprehensión vivimos en, en, en un sistema, en un modelo, donde muchas veces, digamos, concebir el trabajo autogestivo y demás lleva a su proceso, eh, discutir la distribución de los ingresos lleva sus su proceso, eh, mantener la conformación de los grupos humanos, porque en definitiva, digamos, también eh, eh, todos somos humanos y, y se generan distintos tipos de tensiones, y eso es lo único que nos resuelve eh, la, las dificultades que pueda haber es eh, justamente si todos sabemos qué es lo que estamos haciendo, si creemos fuertemente, y, y nosotros desde la gestión creemos en la forma organizativa, estamos enamorados de la forma eh, eh, asociativa, creemos que eh, va a aportar absolutamente a la reconstrucción digamos, de, de, de la constitución digamos, productiva de nuestro país, que lo que tenemos que hacer es, es tratar de unir esos intereses, ponerlos de común, y, y bueno, un poco eso es lo que tratamos de hacer también al repensar cómo es el trayecto formativo. Y de medios eh, comunitarios, de medios cooperativos, ¿en qué, en dónde se inserta Farco en este en este plano y en este mapa que que nos, nos está contando bien acá, y repetimos, estamos en comunicación eh, aquí presente, Leticia Gómez, parte del directorio del INAES. Eh, Pablo. Y desde el esfuerzo de que entendemos que esta mirada tiene que ver con lo que venimos haciendo desde hace 26 años, de organizar, en nuestro caso, las radios comunitarias, que son experiencias de, de muy diverso tipo, porque hay cooperativas, hay algunas eh, que tienen otra forma porque en su momento era muy complejo ser cooperativa, Digo, por ejemplo las asociaciones civiles en la, en la provincia de Buenos Aires, durante mucho tiempo fue muy sencillo armar una asociación civil en relación a un formato cooperativo. Entonces muchas radios comunitarias de esta provincia, las, eh, así como de otras, porque ahí depende también la normativa de cada provincia, adoptaban por una forma que era más fácil de hacer pero que después a la hora de formalizar el trabajo es más compleja porque una asociación civil a los ojos de la legislación es casi como una empresa que si claro. quiere tener eh, digamos, que puede tener empleados en relación de dependencia pero no distribución de ingresos entre sus componentes como si tiene la cooperativa. Entonces eso después arma una serie de, de otros problemas y se toca con un tema que eh, se estuvo volviendo a discutir y que es un debate fuerte, no del en, de entender la organización asociativa como un posible proyecto en sí mismo, bueno, queremos colectivamente llevar adelante un determinado emprendimiento, de la comunicación o de lo que sea, y no solo, aunque también lo haya sido, como un parche transitorio para el norte de la economía formal en relación de dependencia. Hay un debate ahí, ¿no? si pensamos la economía popular como un momento de transición o de parche eh, y, y un país donde el norte sea eh, generar empresas y trabajo en los términos tradicionales, o si la economía popular puede ser también una elección y no solo una solución transitoria. Y un camino que de hecho muchos y muchas hemos elegido de pensar la organización de la producción y la generación de ingresos de manera colectiva y que eso además genere condiciones dignas de trabajo ¿no? y de vida, porque si no también tenemos otro problema. Digo, Ahí hay un debate que se está dando en, en Argentina en este momento cuando se habla del de pobrismo, como dicen despectivamente algunos, o de las políticas sociales, o de si eso tiene que desaparecer eh, o ser una, una cuestión transitoria solo mirada desde la asistencia, o puede ser una elección de vida y un sector que reactive la economía en su conjunto. Sí, es eh, un proceso que se viene discutiendo, y creo que excede la frontera de nuestra patria, o sea, Francisco mismo, digamos, reconoce y pone en discusión a la economía popular, eh, en función de justamente toda la incapacidad que ha tenido la economía que conocemos, una economía de descarte, una economía, digamos, que, que deja por fuera a vastos sectores de la sociedad eh, argentina, digamos, bueno, después de, de atravesar eh, las, muchas, muchos procesos políticos que han sido de una afrenta importante para los sectores populares, sobre todo los cuatro anteriores a... A, a este proceso que, que tenemos, eh, claramente digamos, eh, la, la generación eh, de una realidad digamos, que, que se fue eh, dando más que por iniciativa, eh, por la realidad misma, que bueno, es bien. mucha gente, claro, generando su propio trabajo. Y lo que está muchas veces en discusión, y un poco antes charlábamos con, con, con Pablo, eh, los movimientos populares y parte de eso también, los sectores vinculados a la cultura popular, los medios comunitarios, eh, tenemos un pensar y un repensar, digamos, poniendo en tensión eh, una sociedad que entendemos de exclusión. Y desde ese lugar lo que trata cada uno de ir haciendo desde su rol, desde su perspectiva, es eh, cómo ponemos en discusión eh, para nosotros eh, políticas que tengan que ver con un mejor vivir para nuestra comunidad, para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Y en eso, eh, sí, claramente hay un debate fuerte. Eh, hay, si se quiere, quienes piensan, digamos, que, que en algún momento eh, se va a poder volver a generar la empleabilidad en términos, digamos, que la solución al trabajo va a ser la generación de empresa, empresa, empresa. No lo, no lo estamos, ojalá la perspectiva mundial sea eso, lo que hay en una concentración muy grande en términos, digamos, de, de, de esas condiciones, y, y lo otro que hay es una pelea por los sectores, digamos, de, de organizados que vamos pidiendo el reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestra tarea, y en eso, bueno, así como se piensa y se repiensa, eh, Pablo hablaba del pobrismo, lo podemos vincular a los, a los planes, programas y demás claro, eso, sí. nosotros eh, siempre siempre decimos para, para quienes no sepan soy compañera del INAES, del directorio pero soy parte del movimiento de Vita uh -huh. y, y desde ese lugar digamos como parte de las organizaciones que hace mucho tiempo venimos diciendo que eh, la, la, no son las organizaciones que no han construido la respuesta de los programas la política la construyó para dar de respuesta, digamos, a ese vacío que dejaba la falta de trabajo. Bueno, con eso nosotros hemos ido construyendo diferentes, eh, eh, eh, diferentes experiencias en términos de lo productivo, en términos de lo comunitario, eh, algunas muy incipientes, otras con más desarrollo, pero sinceramente tomamos, no, no, nos vía Francisco en esta mirada de entender a la economía popular como parte eh, de una economía que ha venido no solamente para quedarse sino dar para dar respuesta a esa desaveniencia que el mismo modelo digamos deja eh, eso. interesantísimo bueno eh, me, un poco me quedo con eh, lo que lo que hablábamos de eh, empleo primero obviamente estamos hablando de trabajo las cooperativas eh, son trabajo eh, y además la federalización porque eh, y, la, y el territorio también porque decir que, que venía del movimiento de vital no es menor eh, hoy el Estado tiene que hacerse presente en el territorio, lo hemos escuchado desde el presidente para abajo, eh, sobre todo luego de, de las eh, últimas elecciones de las últimas pasos, eh, el territorio creo que se vuelve fundamental acá, así que desde ya agradecemos eh, la visita y, y el ratito, muchas gracias Leticia y Pablo, eh, también nos volvemos a encontrar seguro muy pronto Cuando, cuando quieran, para mí es un gusto, muchísimas gracias eh, por, por la invitación y a disposición para seguir charlando no, Muchas gracias, yo Pablo, no te voy a despedir. Sí. <ríe> Nos, Nos vemos. vemos todo el dormimos acá <ríe> en Radio <ríe> Estación. Leticia Gómez, parte del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES.